¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva edición de Errores de Películas Challenge En esta ocasión me acompaña mi amigo Piru, eh, de La Mazmorra de Pacheco Un canal especializado en juegos de mesa y de rol Que además, si vais a la descripción del vídeo, me veréis allí jugando a, a Times Stories ¿Vale? Un juego muy divertido Que bueno, lo tendremos, es una partida larga eso así ¿Qué tal, Piru? ¿Estás preparado? Pues muy bien, encantado de estar aquí, Dani, que es un placer verte y, y nada, y me apetece mucho venir. ¿Ya ha venido alguna vez? Ya hemos hecho ya, alguna cosa ya hemos hecho alguna cosa juntos, pero no has venido al nuevo Errores Challenge. No. Bueno, para los que no sepáis de qué va esta sección, tendremos diferentes invitados, y ellos lo que hacen, eh, les vamos a poner clips de películas que contienen un error, ¿vale? Y ellos tienen, en este caso Piru va a tener que adivinar ese error. ¿Que lo acierta? Pues todos felices y contentos. ¿Que lo falla? Pues vamos... Para meterle un puntito de risa, he comprado esta mierda de la ruleta y las gominolas de colores que hay algunas con sabores buenos, con sabores malos Que hay algunas y... que saben a vómitos, sí. que saben a <risas> calcetines sudados, o sea... Sí, bueno, ya iremos viendo esto Vale, y esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces ponemos el clip, eh, te cuento las normas Es un clip de un minuto de duración, vale. que el clip dura realmente 15 segundos Y este clip lo tengo puesto tres veces Así que dura más o menos un minuto Tú en ese minuto vas a ver el mismo clip tres veces Y vas a tener que averiguar qué error qué error hay Bueno, tú me pediste, cuando te pregunté Me pediste películas ochenteras, ¿vale? Sí. Vamos a comenzar con La matanza de Texas 2 Que es una auténtica porquería, ¿vale? Pero te voy a poner un error que... Vamos a empezar suave Yo creo que es un error súper fácil de ver, ¿vale? Tres veces Venga, vale ¿Estás preparado? Sí, sí Una, dos, tres Vale, tenemos la chica que va huyendo el pollo la persigue, sube al puente y la chica huye de aquí y el pollo detrás. ¿Qué ha pasado? Eh... Tienes tres intentos. ¿Esto va, esto va a correr solo. ¿Lo habéis visto en casa? <risa> es muy difícil, eh. Este es el más fácil de todos. Pues estamos si presos. No... <risa> si no lo ves, estamos jodidos. Otra, la última. Estamos esto jodidos. es tu último intento, te comes el caramelo. Vale, me comes el caramelo <risa> seguro. Vale. no sé, voy a decir que la chaqueta del chico es distinta Llevaba como una chaqueta, ahora llevaba una camisa y antes como una chaqueta, ¿no? Bueno, vosotros, lo vosotros lo habéis visto en casa Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que realmente ha pasado aquí Vale, podemos ver que el mozo va subiendo Y podemos ver que el tío sube Ah, y sale por otro lado Sube al puente, tranquilamente ¿eh? se sube al puente Va corriendo por el puente y cuando cambia el plano, está subiendo otra vez Ah, amigo bueno, bueno, esto es un error nimio, eso no es es, nada. ¿Cómo que es nimio? <risa> <risa> está a cuatro metros del mismo sitio Bueno, pero porque ha saltado en el tiempo y en el espacio Claro, no ha <risa> retrocedido realmente, ha vuelto para atrás Exacto, exacto Bueno, pues vale. como primer error ¿Eh? Así que te toca... te toca darle a la ruleta Vamos a ver, le voy a dar a la ruleta y... Eh, <risa> lo que sale es... Blanco Blanco, Que ¿Qué? pueden saber a... ¿Puedes saber a coconut o a baby whippes? Baby wipes que son pañales, ¿no? O, no, eh, toallitas para los mocos, o para... Sí, a mocos, sabor a mocos. Moco? Venga, pues vale, comete un blanco. blanco. Pero digo yo que me tendrás que apoyar también y ayudar, ¿no? ¿Te comerás seguro. Yo sí, fa si aciertas. Venga, vale. Venga. He tenido suerte. <risa> <risa> <risa> bueno, esto puede darse el caso. Tiene un 50% de posibilidades. Tampoco vamos a ser cruel con él, ¿no? Vale, bueno, siguiendo con la estela de películas ochenteras que me has pedido, vamos a ver Los Goonies. Los Goonies. Los Goonies. ¿vale? Ya sabes que aquí lo, el inglés lo, se lo pronuncia en español. Para lo de la eso. <ríe> el inglés se pronuncia en español. Vale. Vale, los Goonies. Tú sabes que pedir los Goonies, ¿no? Sí, la he visto 20 veces, pero seguro que no veo el error. Vale, es un error también bastante conocido. Si no aciertas estos, casi seguro que vas a fallar los demás. Ya <ríe> lo sé. Venga, vamos allá. Bueno, tenemos aquí al mozo con el coche. Dice, ¿dónde vas tú con esa bici? Vente pa' acá Eh, suéltame, asqueroso, me pongo a 50 por hora Y se cae la ruedita Y se va a la porra ¿Qué ha pasado aquí? Pues... no lo sé, pero vamos a ver otra vez Venga, tienes, ¿Tienes tres, tres, polo ¿tienes polo tres seguidos, ¿eh? <risas> Madre mía Ya te digo que esto es que es mucho más difícil de lo que parece, ¿eh? Ah, pero una vez que tienes cierto ojo, además, tú te dedicas a desgranar manuales de juegos de mesa y ver fallos, ver erratas, a la sí, porra. Esto. O sea, que bueno, que tú deberías tener cierta, cierta perspicacia en buscar erratas. Nada, nada, nada. A mí esto nada. No me, no me dice nada. O sea, que te vas a hinchar a comer caramelos. Me, me voy a comer todos los caramelos. <risa> bueno, este es el último intento. La ruedita se va a la mierda y el tío se cae. Pues yo creo que cuando se cae no tiene los dos ruedines. Solo. Solo no tiene ruedines. Y debería tener. Si se ha caído el de izquierdo, debería tener el ruedín derecho. Pues eso no lo sé. Eh, no era eso, pero quién sabe. Pues si no. ahí hay, hay un error, deberíamos comprobarlo y debería darme la bici. Venga, bien. Vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? Bueno, el error, primero vamos a ver cuál es y luego comprobamos el tuyo. Vemos que el tío está agarrando la bici. Sí. ¿Vale? Sin problema, está cogido al amarillar. Sí. Entonces el pollo le agarra. Y.. Pues, algo va a cambiar Porque tiene una bocina la bici ¡Ah, amigo! <risa> está mirando la ropa, está mirando la bici, pero no Pero no, nos ha ocurrido no. mirar la bocina vamos Bueno, a vamos a comprobar, vamos a comprobar tu error, porque lo mismo tenemos que comer caramelo los dos Uy. A, ver, a ver, vamos a ver Cuando salta, en el salto, debería verse un ruedín uh, Aquí ya se ve solo un ruedín Claro, pero este es el que se cae En claro, el otro creo. lado hay otro que no, se está pero de aquí no se ve el otro Va muy rápido. Pero ves cuando salta, cuando salta volando para arriba, ahí, ahora, en esta estación. Vamos a ver si de lejos, aquí no se ve. Bueno, si sí, es verdad, porque la bici, la bici tiene dos ruedines, así que puede ser o que no esté en este mira, plano. Este es el ruedín. Uno y dos. Y se cae solo uno, es verdad. Y cuando cae por el es acantilado, asqueroso. no tiene ningún ruedín la, la bici. ¿Eh? Error nuevo. Mira, mira, mira, ningún eh, ruedín. Error, error nuevo, error nuevo, error nuevo. Muy bien, muy bien. <risa> Pues nada, te lo doy como punto y... y nada, pues, ¿Y comes tu caramelo? Tenemos que comer los dos, porque Joder. tú has fallado el oficial... Bueno, no, realmente... ¡Es una No, venga, como ha encontrado un error nuevo, se lo vamos a dar con Come por tú, valido. porque yo voy a comerme el resto de caramelo, si lo sabes. <ríe> vale, me ha tocado amarillo. Que amarillo puede ser... Tú sabes inglés, ¿no? Eh... very Puede ser buttered popcorn o roteneg. Eh, pues buttered popcorn son palomitas de rey de no sé qué y roteneg es un huevo podrido. Ah, qué bien. Esto se muerde, ¿no? Sí. ¿Ha habido suerte? <risa> bueno, y recordad que tenéis eh, la mandorra para ver vídeos, jugando a juegos de mesa, juegos de rol... <risa> Aprovecho y hago la, la prueba mientras Dani come... Por cierto, si decís Dani con dos N, suena niño especial. Dani. Dani. <risa> Dani. <risa> <risa> es especial. Pues, no me ha dado asco, tampoco me ha gustado. O sea, había un poco de mantequilla, pero mantequilla un poquito asquerosa, entonces... O sea, si esto es el bueno, no me quiero imaginar cómo es el malo No, el, el bueno mío tampoco estaba bueno, eh Vale Bueno, eh, pues ya hemos terminado con los 80 No, ah, que has hecho lo que has querido, sí Sí, va, super te super he dado bien. uno, te he dado uno para que parezca que te he hecho caso Y luego ya has hecho lo que me ha dado la gana Venga, vale Vale, pues vamos a, a seguir con Suicide Squad Vale, vale. ¿Conoces? Que es con Will Smith Sí, con... probablemente es una de las películas de superhéroes más malas del mundo Basada en una serie de cómics que además estaba muy bien Sobre todo la primera serie de los 80 que escribía John Strader Estaba súper guay Oh, mira, mira. Pero pero eso, tener 17, 18 números muy buenos Y, y luego ya... Bueno, ¿cómo se nota el que sabe, yo no tengo ni idea <ríe> sí, yo, yo lo, lo, lo que sé es sacar el pedazo de error gordísimo que hay en esta escena Vale Adelante a ver. Venga, la chica del ascensor ¿Esta te la sabes? Está la chica del ascensor, cae un tío ¡Pum! ¡Muerto! Viene otro Te pego, te lanzo aquí Te doy con el palo Doy una vuelta y te arreo otra vez. ¿Qué ha pasado aquí? <risa> no lo sé. <risa> A ver, ¿No? le tira con la pipa, el bate no está por ninguna parte, no sé si es que va un poco por ahí el tema, porque claro, si te pego con un bate, pero no hay un bate. El bate lo he cogido del lo suelo. Cogido ¿no? Del suelo, pero claro, ahora no vemos la pipa tampoco. ¡Pum! ¡Muerto! Tienes el último intento. Venga, el último intento. Ah, ya lo sé, cae del techo, pero el techo está bien, en el techo no hay nada para que el malo caiga del techo Sí o A menos que estuviera pegado, que fue una calcamonía Sí, ese, ese es un error oficial, no se, ve, no se ve bien en este clip por el tema de los cortecillos Bueno, sí, sí se ve bien en este clip Sí En efecto, ese es un error oficial, así que te lo doy por bueno Aunque yo quería que buscaras otro que es más gordo aún ¿Más gordo que eso? Más gordo que eso Pues volvemos a comer los dos, jamé, Sí, volvemos ¿no? a comer los dos Me vas a hacer todo el lío al final Bueno, está la chica mirando el móvil, cae el bicho del techo le pegamos un tiro y vemos que el cuerpo cae hacia sí. el centro del ascensor. Ahí luego no hay cuerpo. A ver. Claro, entonces nos pegamos, tal, y no y hay ya muerto. No hay cuerpo. Ya no hay muerto. A lo mejor no. se deshace. Se deshace. No, porque luego este, este luego en un plano posterior, aparece el cadáver de este que la ha roto con es el bata. Es que la peli es más mala. Es que no puede ser peor película, de verdad. Qué cosa más mala. La, la verdad nada. es que en el ascensor hay unas cuantas. Pero me llama la atención que te has fijado en... no, ah. Desaparece la pistola y no ve... Eh, que no hay cadáver. ¿eh? Ya, es que no sé, es que están... Voy a tirar por aquí mientras y vale, que... Vale, ¿Qué nos parece. toca naranja. Sí, que es la que es o fruta podrida o... Es, mm, sí, es como un melocotón ahí. Es peach o vómito. Ah, vómito o... O peach pH no sabemos qué es Bueno, pues una naranja cada uno Alguna mala tiene Mira. que tocar Venga, chin Esta es mala Ahora toca la buena Esta es mala <risa> Mira la cámara, por favor Pero tampoco esta tan mala, eh Se puede ¿No? comer, eh ¿No puedo? He comido cosas más peores cuando tenía hambre Coño, yo veo Youtubers, me pensaba que esto daba mucho asco Os engañan Exageran Son unos exagerados No, youtubers <ríe> <ríe> claro, El youtuber de verdad se comen los caramelos que haga falta Y luego al final me como 80 de espalda <ríe> ¿Qué fail, pero, pero menudo fail lo de los caramelos Yo, sé es que está un poco mal ahí ¿eh? <ríe> Pero, tú ves gente que... Oh, oh, oh! Empieza a hacer así Es un timo ¡Vaya timo! ¿Eh? <ríe> <ríe> Nos han... hemos sido... han engañado Bueno, pues llegamos con el turno Hemos hecho una de DC Ahora una de Marvel Aquí todo va en equilibrio Bien, bien, bien, bien. ¿Vale? Que en este caso va a ser Spider-Man 2 de Sam Raimi. Genial, además pone. En, la, en el vídeo pone Spider E S -E sí, P-I-D-E-R. Gracias que no le he metido una H. Ah, <risa> Spider. Venga, vamos allá. Bueno, te voy a dar un. a comer el hocico. Oh... qué asco, no quiero. Viene un coche. Te agarro, el coche viene. Y. Y ya está, rompe todo. ¿Qué ha pasado aquí? <coughs> Nah, nah, no tengo ni idea Nos comemos los hocicos eh, ay, qué, qué horror, que no sé qué da. Se rompe, sale todo por los aires Este es un poquito más... más es gordo, eh, una vez que lo ves no dejarás de verlo Pero no podrás mirar otra cosa, quiero decir <risa> <risa> Pero es gordo, eh Tira el coche, te agarro, salimos No, no tengo ni idea Aquí sí que... aquí palmo yo Palmas tú, yo seguro. no dices nada ¿Te quedas no, no, porque no, no es que no tengo ni idea Bueno, di, yo he visto todo? Pues, eh, di algo, para, a ver qué pasa Que había un taxi y el taxi luego ya no está ¿De dónde viene ese coche negro? No se ve tampoco Pero es verdad que no se ve Bueno, vamos a ver si tienes razón, porque Quién sabe, lo mismo la llene O lo mismo no, eh, ya Bueno, vamos a comernos el hocico o oh, qué asco, no sé qué ¿Y qué sucede? Fíjate que la silla cae Sí La silla cae Y luego la silla está de pie, ¿no? Y luego está de pie pero no es la misma silla ¿Si sí, es la misma? No es la misma, revísalo luego en casa eh, Venga, aquí, a ver, tenemos la silla A ver Venga Vamos a ver La esta silla sí, cae esta. A la porra Ah sí es verdad, la silla cae eh, eh, eh, eh. Tienes tu razón No son errores de películas versión Piru Tienes tu razón, la <ríe> silla cae y la silla está de pie Es una Spidersilla spider <ríe> <ríe> Spidersilla spider -silla. <ríe> Bueno, pues ya está, vale, pues eh, pues otro nada. que has pues perdido tiro y te cuento. Vamos tres a... bueno, vamos Vamos, dos a dos, la verdad realmente. que yo vendo mucho la moto, ha salido el de los colores calcetines sucios, ¿ya salió? El blanco es cocoruto o no, Baby Whippes. Este, no, no, este, el que tiene El de los todos colorines. Los colores, que es este. Tutti Frutti o, st o Stinky Stocks. A ver, bueno no está. Pero vamos, malo tampoco. Vaya, pues estamos quedando como unos idiotas con los caramelitos estos. Son Son del Aliexpress, ¿verdad? <risa> Un saludo a Aliexpress Es la versión... No te patrocinan ni nada no, no, no, no me patrocinan ni nada Pues patrocinale con caramelos buenos <risa> Sí, porque... Vaya ah. bueno, no, no, Ni una arcadita ni nada Si quieres luego me meto los dedos de la boca Pero vamos... Pues ya que... lo que hagas tú en tu intimidad es cosa tuya, ¿eh? <risa> <risa> y ahora vamos con Batman Vale, ¿vale? Hemos hecho DC... Marvel otra vez DC, y ahora toca Batman, eh, el caballero oscuro, la leyenda renace, la tercera Que es una película que dio origen al realismo Sí, la era, el del era médico, ¿no? El caballero oscuro <risa> de, hecho, de hecho, su padre, su padre era médico, Thomas <risa> Wayne, o sea que más o menos, para el caso, venga Sí, vamos a hacer como que esto no ha pasado nunca lejos sin, lejos sin palabras, ¿eh? <risa> Eh, vamos a poner el tip. Tenemos la pelea con Bane, ¿vale? Está Batman pegándose Ahí con Bane. se llama Bane también. A ver si sale. Venga, pues están aquí pegándose. Te doy un guantazo. Ah, más pegado. Pu, pu, pu, pu, pu, pu. A tomar por saco. Seguimos pegándonos un poco más. No te doy. Yo te pego. Te pego otra vez. Te pego, te pego. Va. Ah, puñetazos variados. ¿Te has fijado en algo raro? Algo, Hombre, yo creo que aquí es bastante evidente que están a un lado de las columnas y en el siguiente plano se han teletransportado al otro lado de las columnas. Me va a retrocedido. ¡Ay! ¡Ay! Te ¡Pum! ¡Pum! Te punte, -pum. Te, pum! te pum. Puede haber un poquito de movimiento. No sé si ves algo más que te llame la atención. Uh... Pues voy a fijarme. De hecho, además, más. este error, concretamente este error, fue el que dio origen al realismo. Este error, concretamente. esta es historia del canal, chavales. ¿Lo habéis visto <risa> en casa? No, pues no he visto, solo he visto eso Que me da la sensación de que empiezan a un lado de las columnas Y luego están al otro lado Así en el en sí, la Pu Puede ser, lo podremos mirar al frame A lo mejor, pero... Al frame, ese es un... Al... Frame, ¿no? Frame. frame, frown, frown? No, frame, es lo, es lo mismo Bueno, da igual, Dani es mejor Dale, sí. <risa> bueno, pues vamos a ver A ver, pues, a ver la mejor. solución ¿Qué y el Muchas veces dices, me fijo en las cosas pequeñas Y son las cosas grandes, me voy a fijar en las cosas más claras Y son las y este pequeñas. es bastante grande eh. Pum, pum Sí, rompe la columna y Rompe luego. la columna. Vale. Y si te fijas así al detalle. Podemos ver que la columna está entera. Vale. ¡Realismo! A lo mejor era esta columna. No era esa, no, no inventes. Me bueno, bueno, bueno. Venga, voy a tirar era la cosa esta que sí, Venga. Esta final Venga, vamos a ver. Luego me das de cenar comida. Mira, un azul no había salido nunca. Berry blue. Verdad, ¿no? Berry blue o tozpaste. No, no, no, no tanana tanana tanana todos paste esta esto que, que, es que no sé qué se significa cada una pasta de dientes tu, pasta de dientes gusto toz paste claro, paste pasta, pasta de dientes se supone que sabe mal No, aquí sabe de, y el otro qué era berry blue o toz paste cojo he cogido un berry blue voy a coger otra vez <risa> A lo mejor, a lo mejor. No, miedo, a lo mejor dan asco de verdad, eh. Y él está acostumbrado a comer eh, baby wipes y Rotten eggs y cosas de esas. ¿Pero lo mismo? Yo soy de Vallecas, chaval, yo tengo que sobrevivir a, a <risa> apocalipsis. No está mal. Es, tan Vallecas, malo, es verdad otro de Vallecas, eh. Estamos aquí. Lo mejorcito de cada casa. <risa> pues no están bueno, malas, Podéis comprarlas y pegados un buen desayuno. Y pegaos sí, además que las malas saben bien también. No, Perfecto. bueno, yo no me he comido ninguna mala, realmente. Yo me estoy librando. Lo mismo me como yo una mala... Esta sabía un poco a de dientes, pero lo único que hace es que pica un poco y ya está... Tampoco es... ¿Qué? ¿Qué no ¿Youtubers? Da? ¿Nos estáis engañando? ¿Eh? ¡Mmm! O sea que podemos decir que como eres de Vallecas, estás acostumbrado a comer restos. ¿eh? Eso es. Es sí. <risa> lo que hacemos en Vallecas. Eso es, sí. Bueno Piru, pues nada, este ha sido el challenge Que veo que has fallado casi todo eh. No te volveré a traer nunca, no eres un rival digno. No, pero, pero, pero ojo, que te he descubierto una La de, la de los ruedines La del ha estado la chula, ruedines ha estado chula, ¿eh? eso, eso te lo doy Ese ha sido tu aporte al canal rando Así que nada, bueno Piru, pues, pues Hemos terminado el challenge eh, esto, esto del beamboced es un file En nah, toda regla, que eh, os, os mienten Con todas las de la ley, aunque yo no me he comido Ninguna mala que, que puede ser, luego luego si eso, me como una mala y, y os digo en cámara qué tal. Pero... No lo mismo voy al baño y según entra o sale, y no las ha mordido, y es que se ha hecho ¿qué? magia. <ríe> sabe ¿sabes? Que nunca se sabe. La magia la magia del cine. Es oscura y marrón. <ríe> Venga, venga, despide, el vídeo. Bueno peru. chicos, muchas gracias y, y veis el vídeo en el que sale jugando que le veis, le vais ver sí. de una manera distinta, que yo creo que os va a gustar también. Sí, es un poco más el rollo viciados de mesa, lo que los sí. conozcáis. Y bueno, vale. en la descripción os lo dejo. Times Stories, son cuatro capítulos y nada, ahí, ahí lo tendremos. Y un placer estar con todos vosotros y os mando un abrazo a todos y a todas. ¡Hasta luego! Adiós. Bueno, Pacheco, ¿qué tal? ¿Qué tal has visto el vídeo? ¿Te ha gustado? Pues a mí me ha parecido que el piru este no tiene un pelo de tonto. Pero tampoco tiene un pelo de listo. Que no, a <ríe> no te metas con el pobre. Bueno, ¿qué? ¿Tú has visto los errores? He visto el error más gordo de todos. Tú. Vamos a tener la fiesta en paz. No, venga, en serio. ¿Los clics los ah, has no, visto sí, tú? Sí, sí, he visto los clics, los Playmobil, he visto todo. De hecho, esto se podría hacer mejor. Podrías poner en vez, de... en vez de los caramelitos unas caquitas de oveja... Y, y te dejas de calvos insulsos si me traes a mí, como el pipinelo ese que hace siglos que no se le ve el pelo. <risa> sí, la verdad es que Pini no viene nunca, ¿eh? Y estoy acompañado de... Ni Pini ni Pon. Estoy acompañado, estoy hablando con un muñeco. ¿Estás hablando con un muñeco? <risa> ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Nada. En fin, bueno amigos, nos vemos en la próxima, que espero que sea una persona y no un títere, ¿eh? Eso, adiós, adiós títere. <risa> Hasta <luego. risa>